Si tú aún tienes a tus padres con vida, valóralos. Valorar, honrar, respetar y amar a nuestros padres en vida son cosas que muy pocos hijos hacen. Muchos solo lloramos cuando los extrañamos, los valoramos cuando los perdemos y hasta daríamos nuestra propia vida cuando ellos ya perdieron la suya. Y es que ¿por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué no sabemos valorar a nuestros padres cuando los tenemos en vida? Si tú aún tienes a tus padres con vida, valóralos. Disfruta de su presencia y abrázalos cada día un poquito más.